Liberalismo económico en 10 principios por Iván Carrino. El liberalismo económico en 10 principios. A menudo dejamos que la palabra liberalismo la definan en realidad solo buscan denigrarlo. Así se asocia el liberalismo a neoliberalismo o a teoría del derrame, como si esta filosofía del ser humano fuera o bien una teoría preocupada específicamente porque los números cierren con una desatención total a las necesidades de los vulnerables o bien una simple excusa para beneficiar a los ricos agregarle el prefijo neo a la palabra liberalismo es un intento bastante exitoso a juzgar por lo que sucede en la mayoría de los medios de comunicación para desprestigiar a las ideas de la libertad es que en el fondo la libertad es deseada por todo ser humano para su vida personal por lo que no quedaría bien atacarla con los tapones de punta. Es por ello que se la desfigura, buscando vaciarla de sentido y asociarla básicamente a cualquier barbarie social que el expositor pretenda en ese momento. Obviamente, no hay muchos casos de intelectuales que se definan neoliberales, ni libros u obras que puedan explicar el neoliberalismo de manera sistemática cuando los detractores hablan de neoliberalismo en realidad solo buscan atacar al liberalismo pero sin hacerlo de manera directa ya que perderían a gran parte de la audiencia la asociación inmediata de liberalismo con libertad ya le da ventaja a este ideario por teoría del derrame se entiende un supuesto método de crecimiento económico en donde gracias a que los ricos acumulan cada vez más riquezas pueden destinar parte de ellas a atender a otros individuos en la sociedad. El derrame, entonces, se daría porque los ricos entregan sus migajas a los más pobres. Nuevamente, será difícil para el investigador encontrar alguna obra que defienda tal teoría. El liberalismo comprende que la riqueza se crea cuando se producen bienes y servicios que satisfacen necesidades. Luego de la producción, viene el intercambio donde aparece el favor mutuo la persona que ofrece un servicio se beneficia cuando le pagan por él al tiempo que quien pagó se beneficia por recibir el servicio no hay beneficencia ni migajas sino el simple mejoramiento de la sociedad a través de la creación y los acuerdos voluntarios a raíz de estas confusiones y otras muchas que suelen circular en torno a lo que es el liberalismo como filosofía moral teoría política y tal vez su beta más reconocida el aspecto económico es que creo de vital importancia ofrecer una obra que explique claramente de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo seguramente en el mundo hispanoparlante quien mejor definición haya dado del liberalismo como un todo como una filosofía global de la acción humana sea alberto Venegas lynch hijo quien propuso que éste no es más que el respeto irrestricto del proyecto de vida de los otros esta definición puede emplearse en todos los ámbitos en la economía respetarás el proyecto de los otros incluso cuando éstos deseen viajar en uber y no en los taxis avalados gubernamentalmente en la política respetarás el proyecto de los otros incluso cuando sean miembros de un partido político distinto al tuyo y sus ideas te parezcan abominables en la vida social, respetarás el proyecto de vida de los otros, incluso cuando no compartas sus preferencias amorosas. El liberalismo, como respeto del proyecto de los demás, tiene múltiples aplicaciones y es un punto de partida vital para comprender las ideas de la libertad. En el ensayo que el lector tiene en sus manos, mi objetivo es más concreto. Intentaré definir al liberalismo solamente en su aspecto económico es decir en aquellas relaciones mutuas que se dan en el ámbito del mercado sea este local o internacional comercio producción dinero inflación impuestos gastos riqueza pobreza todos estos conceptos estarán incluidos en los que sigue a continuación desde una perspectiva liberal el objetivo es definir al liberalismo económico en 10 principios ampliamente aceptados de manera que cuando el lector quiera entender, la, la eh, entender de qué se trata la teoría liberal aplicada a la economía, podrá encontrar aquí una pormenorizada y bien desarrollada definición. Espero que esta guía de 10 principios pueda echar luz sobre el debate acerca de qué es y qué no es la libertad económica. Así contribuiremos a aclarar las cosas en el debate público y nuestros detractores dejarán de utilizar hombres de paja para desprestigiar el sistema que más progreso le ha traído a la humanidad. Iván Carrino, Buenos Aires, diciembre de 2017.